las jornadas regionales de, de Bromatología y Nutrición. Esto va a ser el 11, el 12 y el 13 de noviembre. La facultad ha crecido mucho en su, en su oferta académica, entonces ya tenemos que empezar a, a diversificar aún más la, la propuesta que se brinda en estas, en estas jornadas y, y además darle una una fuerte impronta para que los, los graduados regresen a nuestra institución encontrar un espacio justamente de actualización. Recientemente el Consejo Directivo aprobó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. El primer día de jornadas vamos a estar lanzando eh, con Miriam Gorban, que fue una de las, de las propulsoras de esto, eh, también la Cátedra Libre, que va a ser un un ámbito donde nos vamos a poder encontrar justamente. Hemos diseñado también algunos momentos específicos del día, por un lado para mostrar los trabajos científicos que se hacen aquí en la, en la propia institución y a su vez para que los graduados reflexionen sobre la situación de, del desarrollo profesional. Estamos muy entusiasmados porque ya tenemos un, un cronograma bastante nutrido con, con distintas eh, perspectivas, distintas líneas que, que decidimos abordar para esta, para esta edición y además hemos anexado en la, en la previa, el día 11, un encuentro con las escuelas medias especialmente con escuelas agrotécnicas que eh, van a venir a conocer lo que se hace acá en la facultad y a su vez a mostrar también algunas de sus propuestas. Este año se van a realizar en el Centro de Convenciones Municipal, eh, lo, lo que va a ser las, las jornadas propiamente y el encuentro con escuelas se va a realizar aquí en la facultad. La gente puede inscribirse a través de la página web, ahí va a encontrar el menú de las jornadas. Para nuestros egresados, para nuestros estudiantes y docentes es totalmente gratuita y para este, quienes no son este, egresados de, de esta institución, es lo, la verdad que los costos son sumamente accesibles.